Que cada lágrima derramada se te multiplique en sonrisa. ¡Hey! Hoy quiero decirte, tranquilo, tranquila. Todo va a mejorar. Y todo lo malo que esa persona te hizo se te multiplicará. Pero esta vez en sonrisas. No te preocupes. Hola, te saluda Ricardo Niño. Bienvenido a V-Lifers. Te invito que te quedes hasta el final del video, ya que hablaremos de un tema sumamente interesante. Al final tendrás una sorpresa. Así que mucho ojo. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete. Regálame un buen like. Comparte este video con tus amigos, amigas, para así poder llegar a muchísimas más personas. Dicho esto, comenzaremos con este interesante video. Lo sé. Lo he repetido muchas veces. Pero, ¿qué puedo hacer si es la verdad? El sol siempre vuelve a brillar, luego de la tempestad llega la calma, luego de haber derramado lágrimas de dolor llegarán las sonrisas, la luz, la luz siempre está ahí, pero una cosa es, es cierta, no todos pueden verla, solo las personas que de verdad quieran seguir adelante pueden hacerlo, hey, no te desanimes, ok, tal vez las cosas no marchan como quieres, pero ya pasará tú mantén la frente en alto puedes ver más allá de la oscuridad si así lo quieres pero si no lo logras no te desesperes debes mantener la calma y concentrarte a veces las tinieblas nos envuelven y se nos dificulta un poco salir de ellas nos aturden y no nos dejan pensar con claridad no te desesperes. Tu mira hacia el frente. Sé firme siempre. Mientras mantengas el rumbo de tu vida, el camino siempre será y estará iluminado. Míralo así. Luego de cada tormenta, luego de cada desastre, ¿quiénes sobreviven? Los más fuertes. ¿No es así? Pues entonces, eres uno de ellos. Luego de cada mal momento, un nuevo tú nace. Uno con nuevas experiencias. Uno que ahora puede disfrutar del hermoso clima que surge al irse la tempestad. Una cosa es cierta. Ninguna tempestad es eterna. Entenderás que las cosas pasan por algo y que los obstáculos en el camino son experiencias. A ver, ¿cuántas veces no nos hemos sentido en el ojo del huracán? ¿Y cuántas veces nos hemos librado? ¿Ya lo ves? Eres un triunfador. No le temas nunca a los retos. Si estos llegan a tu vida es porque tienes la capacidad para superar cada uno de ellos. Claro. Algunos son más complicados que otros. Algunos podrán hacerte derramar más de una lágrima. Pero te aseguro que cada una de ellas valdrá la pena. Muchas personas viven con el temor de ¿Qué sucederá mañana? Y ok, no las culpo Porque ninguno de nosotros lo sabe Pero por culpa de ese miedo No se atreven a ver más allá No se arriesgan, no ganan Sonríen, sí Pero esa sonrisa es solo una pantalla de humo Que oculta a un ser tímido con mucho miedo de crecer No desesperes la vida es sabia y cuando menos lo imaginas está ahí, dándote de a poquito lo que te has ganado con mucho esfuerzo. Tienes que liberarte, ¿ok? Saca de tu mente esas tormentas que no te dejan vivir en paz. Hablo de tu mente porque muchas veces en realidad esas tormentas que creemos imposibles de superar solo están ahí. Y nuestro miedo a seguir es quien las alimenta. ¿Te traicionaron? ¿Te despidieron del trabajo? ¿Alguien se fue de tu vida y te dejó sin aliento? No veas nada de esto como una derrota. Te repito, estas malas experiencias son en realidad consejos disfrazados. Mejor piensa que, si te traicionaron, eso te ayuda a estar más atento cuando decidas darle tu confianza a alguien. Si has perdido tu trabajo, a pesar de haber dado todo tu esfuerzo, es porque nuevas ofertas de empleo tocarán a tu puerta. Si alguien se fue de tu vida y te dejó sin aliento, hey, ¿cuál es el drama? No, es mejor así. Si esa persona se fue es porque simplemente no era para ti. Y tal vez en lugar de ser feliz con ella, solo ibas a sufrir. Los obstáculos en la vida nos permiten no solo aprender, sino además crecer. ¿Vas a permitir que unas pequeñas gotas de agua te detengan? ¿Vas a permitir que unos minutos de oscuridad te hagan dudar? ¿De verdad vas a dejar que las lágrimas sean las protagonistas de tu vida? Yo creo que no ¿Verdad? Porque eres fuerte ¿No es así? Claro que sí, lo eres, por algo estás aquí Ok, aceptar los golpes de la vida no es nada fácil Sonreír luego de un mal momento No es nada fácil tampoco Pero no es imposible No voy a generalizar pero a muchas personas nos gusta complicarnos la vida. Hablo en plural porque soy una de ellas. A veces mi mente juega en mi contra. Y crea unas tormentas que me hacen pensar. ¿Cómo las voy a superar? Si has llegado a este punto del video, por favor. Déjame en los comentarios una mariposita. Así sé que te está gustando el video. Prosigo. Te digo, tengo estas dudas. ¿Cómo superas una relación sin haber sentido algo de dolor? O mejor, ¿Cómo superas la tormenta estando seco? Es imposible, ¿verdad? Sin embargo, nos podemos proteger. Seguro te preguntarás, ¿Cómo? Pues fácil, con un paraguas. No sé, algo cómico. Pero si ves un poco más allá, ese paraguas puede reflejar los consejos que necesitamos al salir de una relación que nos ha hecho tanto daño. Puede reflejarse en las palabras de aliento de nuestros familiares. Cuando por cosas del destino quedamos desempleados. ¿Ahora entiendes el propósito del paraguas? Este incluso puede ayudarnos a secar nuestras lágrimas. Tus lágrimas, pero solo si eso es lo que quieres en verdad. Y digo esto porque sé que hay personas que les gusta sufrir. Sí, es raro, pero las hay. Se si hay algunas que incluso se toman el momento del día para llorar y sentirse mal por todo lo que no han logrado y no las culpo En momentos yo lo he hecho A veces el estrés es tan grande que no lo podemos controlar A veces las cosas se salen de nuestras manos y nos sentimos tan impotentes que nuestras lágrimas comienzan a caer Vaya que eso duele pero una cosa es derramar lágrimas por la situación que estamos viviendo en ese momento y otra es dejar que ellas se apoderen de nuestra felicidad. Pero no solo debes velar por tu seguridad en esa tormenta, cuida también de las personas que te rodean, ya sea que se hayan portado mal o no, tú siempre actúa bien, ya luego la vida se encargará de retribuirte todo lo bueno que has hecho. Ok, continúo. Cuida de tu familia, de tus amigos, Piensa que ellos son ese paraguas que necesitas para ayudarte a salir de la tormenta, pero hey, no puedes esperar que todo quede en su sitio luego de haberse presentado en un huracán, ¿verdad? No puedes esperar sonreír sin antes haber secado tus lágrimas, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? ¡Limpia! Limpia todo lo que estorbe en tu vida Libérate de esas personas que solo atraen las cosas negativas Asegúrate de dejar solo lo que de verdad necesitas Búscate en la tormenta Porque mientras una parte de ti quiere salir Y está lista para decir hasta aquí Otra aún sigue desolada Deprimida y sus fuerzas están por el suelo De ti depende levantar tu otra mitad para que seas un ser completo. ¿Has salido adelante con ayuda de alguien? Agradecele por eso. No todos tenemos la dicha de contar con el apoyo de otras personas. No todos tienen la dicha de contar con ese paraguas que te protege de la tormenta. Si logras levantarte agradece y aprovecha esta nueva oportunidad. No todos vuelven a ver lo hermoso que es el sol. No todos logran disfrutar de la calma. Ninguno afronta los malos momentos de la noche a la mañana. ¿Ok? Ese es un proceso que en ocasiones puede ser muy lento, de hecho puede tardar días, semanas y meses, pero solo una persona que tenga las ganas de levantarse y seguir puede dar la cara y afrontar la situación, y tú, sé que eres una de ellas. Deja de pensar que las penas no tienen un final porque es mentira, si sí lo tienen, no hay una mejor frase para este momento que nada dura para siempre, la mente puede ser tu amiga pero si estás tan débil puede convertirse en tu peor enemiga y no tengo que repetirte por qué, ¿verdad? Vuelvo al tema de la limpieza porque de verdad es sumamente importante. Vamos, ponla en práctica. Y al mismo tiempo que limpias tu mente y corazón, ves sumándole deseos de crecer, de triunfar, deseos de comerse el mundo a tu ser. Tienes que hacer que todo lo que pasa en tu vida valga la pena. Sé que es difícil, pero. Inténtalo. Nosotros por ahora acá en V-Lifers nos despedimos. Pero te quería pedir que por favor. Te suscribirás al canal, me regalarás un muy buen like, compartirás este video con tus amigos o amigas para así poder ayudarlos también. Me gustaría que por favor también en los comentarios me dejaras su opinión con respecto a este video. ¿Cuál ha sido la parte que más te ha gustado? Mencionan en los comentarios. Estaré muy pendiente leyéndolos y respondiéndoles. Hasta la próxima. Se despide Ricardo Niño. Que Dios los bendiga.